Está ya con nosotros eh, Raúl Monegro, dirigente del Frente Amplio de Lucha Popular, FALPO, con quien vamos a conversar acerca, bueno, de los problemas de, del pueblo de San Francisco de Macorís, de la zona del país y las actividades que tiene programado el FALPO eh, para este comienzo de año. Así es que buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Buen día, maestro, buen día. ¿Cómo Carolina. te sientes? Buenos días, Raúl. <ríe> Estamos bien, eh, hemos salido ilesos de esta quinta ola de el COVID Susan? y no la te ha, no, no te ha dado el COVID. ¿no? No, me dio la influenza. La, la gripe mala. No. Influenza, no, la influenza eh, casi no, la, no, le no, COVID, la dice, no le lleva mucho al Covid, pero no le lleva mucho. La tropea. gente una gripe mala. Gripe mala que dio, es Omicron. La mayoría de las veces Covid. <risa> Omicron, no, Omicron. Eh. La <risa> no, influenza. No fue Covid porque no hicieron ah, la, PCR la prueba. Okay. Y también la antígeno. Y te estropeó porque la influenza si no se está vacunado tumba, pregúntele sí, aquí pensé, algún. Pensé que que, no, que me iba a morir. No, no, no. Es que fue, fue, fue duro. Fue, fue duro. duro. Por eso debemos de apelar, eh, con el perdón, Raúl, a la conciencia de las vacunas. No solo la del COVID, todo el tema de estas teorías que la gente plantea. Para la influenza hay campañas de motivación dos y tres veces al año para que la gente lleve a sus niños, las abuelas, embarazadas, mm. todo el mundo. Porque la influenza mata y se lleva a par de miles de gente anualmente sí, en sí, el sí. país. Raúl. Bueno, ¿qué pasa con el falpo? ¿Cuál... ¿Cuáles planes tiene la institución para este año 2022 que apunta a ser un año de lucha? En el sentido de que, bueno, el año que pasó no resolvimos problemas fundamentales eh, ni problemas que estaban planteados a resolverse ese año. Este año comienza, por ejemplo, con el tema del hospital que se ve que no hay trabajo, no se está... De no se está trabajando en esa obra, tampoco la circunvalación, tenemos problemas con la basura eh, del ayuntamiento, con el agua, o sea, múltiples problemas. ¿Qué piensan ustedes hacer en este año? Bueno, mire, nosotros <coughs> hemos estado en un proceso de evaluación, pasamos diciembre los grupos sociales y populares que mm. conforman la coordinación del movimiento popular en esa situación, y hemos retrasado... Eh, la posición y eh, la orientación a los sectores sobre la lucha por la situación de esta ola que se ha presentado, la quinta ola del COVID, mm. y que ha prácticamente eh, tocado a toda a toda la población, no solo de San Francisco, de Macorís del mundo. En ese sentido, ya en la próxima semana nosotros estaremos dando una una rueda de prensa donde vamos a anunciar un proceso de lucha eh, justificado y sustentado en el engaño que le han hecho a este pueblo. Como usted decía, maestro, este pueblo está lleno de basura. En medio de una pandemia, esa situación produce más, eh, produce contaminación y produce enfermedades que también se relacionan con eso de la influenza y eh, el covid pero también, si ustedes si ponemos a observar la promesa que ha hecho el gobierno, incluso el presidente Abinader, que el año pasado vino y dijo que para la provincia habían 10 mil millones de pesos. Con 10 mil millones de pesos yo creo que se, hace se, se había, hecho, una se, cosita, se había bueno. hecho unas cuantas cosas eh, que traerían desarrollo a este pueblo. Pero también vemos cómo eh, su funcionario... Eh, viven de promesa en promesa. Si hablamos de la cañada grande, yo creo que hasta de Júpiter han venido comisión a sí, evaluar sí, sí. esa esas, eh, eh, ese, esa cañada y no, y no se ve los resultados ni el inicio nunca de eh, resolver ese problema. El hospital, con casi cinco años que se inició, eh, parece ser que hay que esperar cinco o diez años más porque eh, al paso que van construyendo esa tan importante obra, eh, de esta uh -huh. región, no solo de San Francisco de Macorís, sino de la región, eh, no se terminará en todo este tiempo. La avenida sin el puente de Ugamba, que aunque lo derribaron, pero no se ve posibilidad de construirlo por el momento, porque según información, ahora es que lo, que lo van a, a licitar, y ustedes saben el proceso, burocrático que eso significa. O sea, tumbaron el puente primero para luego licitarlo. Para luego licitarlo y adjudicárselo a una, a una empresa, a una compañía. La Plaza de la Cultura, eh, que es una demanda simbólica de este pueblo. El asaltado de las urbanizaciones y los sectores populares que eh, están intransitables. Entre otras demandas, la carretera San Francisco de Macorís-Río San Juan. Todo eso han sido promesas y han sido demandas de este pueblo y que cada gobierno se ha comprometido, y este no es la excepción. Se ha comprometido y lo ha prometido eh, después de ya estar en el poder. En ese sentido, la situación económica que vive el país con los artículos de primera necesidad. Eh, aumentando y aumentaron iniciando el año, todos volvieron a aumentar y el sueldo, el salario sigue disminuyéndose. Eso es un panorámica, una panorámica de lo que está viviendo esta sociedad y que nosotros entendemos y así lo será que este pueblo saldrá a la calle a protestar, a movilizarse, a reclamar mejores condiciones de vida ante esa, eh, diríamos nosotros, ese fracaso de este gobierno para enfrentar los grandes problemas que tiene esta nación. Mira, eh, precisamente, y qué bueno, nos envía un amigo, no sé si quiere que diga el nombre, eh, con el tema del hospital regional, yo conozco gente que está trabajando ahí, y me envían esta foto, precisamente la vamos a poner en pantalla, eh, sobre la rapidez o lentitud con la que están trabajando, y me dice que no, eh, que en este caso en el caso del hospital se está trabajando que ya la estructura realmente está muy avanzada yo le comentaba no sé si ustedes tienen la información que no se ve tal vez un personal o trabajo como eh, de manera eh, un gran equipo de gente trabajando porque se nota me dice no lo que pasa es que hay que saber de ingeniería y estructuras para dar opinión no es dice no es una varita mágica mira aquí eh, mi querido, que no... Nadie es este está opinando viene. sin saber. El, el amigo oyente, el televidente... Que tú, tú tienes... Eh, no entendió qué fue lo que yo dije. Lo que eh, tiene él que hacer es, si él conoce, que lo explique. Quiero si él sabe por qué se nota esa inactividad, que nos explique por qué. Además es un irresponsable, porque ni siquiera quiere que den el nombre. Ah, no, yo no ah, sé si él quiere que lo den. Ah, que no quise dar. Además, además, eh, déjame decirte, Carolina que una obra de esa magnitud no es posible que con 10 o 15 Exacto, que obreros opinó, que le se pueda avanzar. No hay que saber de ingeniería, Exacto. ni saber de, de técnicamente lo que eso representa, pero con 10, una obra... Se ve lento el eh, trabajo. Lento, pero eh, para tú haz una casa, mete 20 y 30, 30 obreros. Entonces, esa situación va a producir que eso se prolongue, y yo te aseguro, aún... Eh, buscando los empleados o los obreros necesarios eso no se termina en este año ni en el próximo año porque eh, el avance que lleva o hasta donde va no es para que se termine en un mes o en un año o sea que ellos no, no tienen la voluntad no sé por qué lo que se dice es que el gobierno no ha desembolsado y hay, otros dicen que cambiaron de compañía o... Eh, empresa constructora. Sí, de empresa constructora, y no... Y están buscando otra para, para construir. O sea que eh, hay que hablarle la verdad a este pueblo, porque de lo contrario, este pueblo le va a cobrar todas esas mentiras que le han dicho y que le han eh, vendido a, a, a los moradores. Raúl, una preguntita y un comentario que hace la MEGA. Primero el comentario, el 5322, dice... Eh, tengo entendido que el senador Franklin Romero habló sobre esas obras en estos días, eh, aparentemente Frank, eh, Franklin se refirió a que ya se facilitaron las tierras, esa información sí que ONG no las ha suministrado, suministrado en varias ocasiones, que ya está el terreno para la construcción de los apartamentos. Eh, que Francis, los, a los apartamentos del Barrio Azul, luego también eh, Franklin se refirió a la fortaleza en donde se va a hacer la Plaza de la Cultura, hay gente que no está de acuerdo que, que se utilice la fortaleza para la sí. Plaza de la Cultura y un anfiteatro una, en el mismo. Una obra emblemática, eh, en ese, sí. histórica. En ese sentido, tú tienes información de esto que es a Franklin hace unos días y por el hospital específicamente para aclarar este punto, Hace días que has pasado, o tienes una información directa que tú has podido observar o, el, o algún integrante del grupo, en qué está el hospital regional, por la imagen que nos envía el amigo y por lo que él refiere, de que se está trabajando, pero es como ustedes plantean, con 10 gente, un, una obra de esa magnitud. Mira, eh, lo primero es que eso es un sueño de Franklin, de eh, hacer la plaza, y en la un sueño que no se va a hacer realidad, de hacer la plaza de la cultura en la fortaleza. Eh, para hacer un recinto eh, para los guardias o la, la Fuerza Armada, se va más dinero que lo que cuesta hacer una plaza de la cultura. ¿A dónde van a <ríe> llevar Buen ese recinto? ¿A dónde van a llevar eh, esos privados de libertad que están ahí? Es la pregunta que hay que hacer. O sea que Franklin sigue soñando y vendiéndole sueños a este pueblo. Sobre el asunto de los moradores que viven a la orilla de, de Río Haya en el barrio Azul, nosotros aquí se hizo un taller con con la Unión Europea y, y todas esas instituciones que están eh, que van a construir esa esos apartamentos y todavía no había eh, eso hace aproximadamente no había eh, terreno y plantearon que ellos estaban en los estudios, haciendo estudios. No, que nos dijo que se condición. dio el terreno aquí. lo psiqui desde, desde antes de llegar el poder está diciendo que, tiene, que iba del terreno. No, pero yo no creo que Psiquió se, se ponga a hablar mentira aquí en este espacio. Sí, ni a pues está hablando mentira porque ese, ahí no se va a construir, según dicen los de la Unión Europea y el Banco Mundial, que son los que van a financiar ese proyecto. Ah, o sea bueno. que eso de que... El ayuntamiento va a dar el terreno, eso no es, además, donde ellos quieren dar el terreno no, es, no hay condiciones para, eh, en base a los estudios que se han hecho, llevar esos moradores. Urbanizado. Porque eso implicaría también crearle fuente de trabajo, un ambiente eh, favorable en, en muchos ámbitos, que ellos lo explicaron, ellos lo explicaron en ese taller, y eh, también confirmaron que no, en ese terreno no se iba a construir, que no se ha hecho nada todavía. ¿Tú estuviste o sea, en ese taller? Yo estuve, incluso decían ellos que eso no es de que eh, ese proyecto puede durar hasta siete años para entregarse y construirse. O sea que eh, el Estado ha, o el gobierno ha estado eh, obviando la responsabilidad de ellos de construir como, como Estado y... Eh, eh, entregándole eso o ese proyecto para que lo evalúen, para que busquen todas las situaciones que se pueden dar a la Unión Europea y al Banco Mundial. O sea que eso no es posible, eh, como dice Frankie, porque ni siquiera terreno, y si es así que presenten, eh, los documentos de que ya eso te denotado y cu cuándo se va a empezar porque ni siquiera el gobierno que lo, lo va a contar, eh, pero eso es una información eh, muy importante y a la vez grave porque nosotros conocemos proyectos como la barquita eh, el, el, el Juan Bosch donde en mucho menos años, asumido por el gobierno dominicano, construyó y dignificó de alguna forma estas familias. Pero Si, si, hay, estamos si hablando... hay voluntad de construirlo, no en, en, en un año. Lo pero, pero si pero estamos el Estado... hablando de esa información que es el Banco Mundial y estos organismos internacionales, y hablando de siete años, según ese taller en el que tú sí. participaste, la gente del Barrio Azul que no cuente por sí, ahora. Ellos estaban que... ahí, la gente del Barrio Azul. Me pueden des, desmentir si estoy, hablando, si estoy diciendo lo que no. Hablaban de entre cinco a siete años Ay, para construir... Madre con lo que ellos piensan o como tienen el proyecto de hacerlo. En ese sentido, Carolina y maestro y todo el público, yo no sé si vamos a seguir creyendo en la mentira o en la demagogia que han hecho estos Ay, políticos. Ustedes saben que desde que llegaron al poder hace ya casi dos años, están prometiendo todas esas obras y que se van a iniciar y que se van a iniciar y que se van a iniciar y cuándo van a iniciar cuando llegue el 24 quizá para eh, utilizarlo como parte de su campaña iniciamos esto hemos la basura iniciado esto. Raúl han estado engañando a este pueblo la basura eso es eh, un mar que nunca acaba, y yo creo que el pueblo debe empezar a protestarle a esa sindicatura que no está haciendo nada, ni se ve que está haciendo, porque ni obras eh, en los sectores ni en ningún lado se han ido o han estado tirando ese disparo de traición. Yo creo que voluntariamente o intencionalmente que han abandonado el pueblo cuanto a la basura para que la gente no piense en que hay que construirle las aceras, los contenes, los complejos deportivos, que le corresponden a ese ayuntamiento, entonces nosotros nos preguntamos y no hemos estado preguntando a dónde ha ido el dinero que... No, ellos tienen el dinero ahí. En... Pero no es que lo tienen, es que hay que invertirlo y sí, hay, no, hay, hay que dar servicio. Decir... ¿Para qué lo tienen? ¿Cuál es la intención de tenerlo? porque que el ayuntamiento no puede tener dinero guardado <risa> sí, cuando no, este no. pueblo tiene necesidades? Te eh, destaco la información porque tú dices dónde se ha ido el dinero, pero un regidor acá y el mismo sí ha dicho que el dinero sí. está ahí, que, es que no lo han usado. Eso dicen ellos, eso dicen ellos. El ello ello. del PLD eso lo dijo, ni siquiera de, del mismo Fermín, fue en el programa, bueno, fue en público aquí. Eh, eh, la ley no habla de eso, que el dinero, sí, no, yo claro. creo que el dinero hay que invertirlo en, sí. bienes, en bienes y servicios para el pueblo. No es para guardar ni para tener una cuenta... Eh, en un banco, y en ese sentido este pueblo está abandonado totalmente de parte de, de, del gobierno central y de parte del ayuntamiento, que no asumen ninguno de sus responsabilidades de crearle mejores condiciones de vida a este pueblo. El mercado municipal, ya un joven eh, ganó la obra de la remodelación, que va a ser una remodelación, no va a ser como se habló en principio. ¿Qué información tienes al respecto, qué posición más bien eh, de lo que se podría hacer ahí, un mal que tiene San Francisco de Macorís que ninguna alcaldía ha podido resolver. Por un mes o dos meses lo limpian, lo ponen bonito y vuelve a lo mismo. Mira, eh, nosotros hemos pedido la fe y la esperanza y no creemos mucho en, en esa situación. En realidad ese mercado no aguanta remodelación porque cuántas se le han hecho a ese mercado. A y el caos siempre se apodera. la insalubridad eh, siempre está ahí porque no hay eh, voluntad ni hay autoridad o sea las autoridades pedido su respeto y su eh, valga la redundancia su autoridad en cuanto no solo al mercado a todo a todas esas instituciones y nosotros siempre hemos sido partidarios de que se construya un mercado nuevo y no en esa zona sino que se tra traslade a otro lugar pero eh, hay más beneficios para los políticos, los que no han gobernado, remodelando, sobre remodelación. Y al final eh, no se ve los beneficios que puede tener este pueblo o que pueden tener los comerciantes que están en esa zona. Hay múltiples dificultades en el pueblo. Uno, tú lo mencionaste uno de ellos, el tema de la, de la basura, pero mencionamos al principio de la entrevista el tema del lago. ¿Hay alguna sugerencia con relación específicamente a la basura de parte de ustedes como, como entidad social, eh, como grupo de presión, para enfrentar el tema de la basura? ¿Qué tú crees, qué ustedes creen en el falpo que pudiera hacerse para enfrentar esa, esa, esa situación de la basura? Mira, lo primero es que debe haber voluntad y seriedad en, los, en el alcalde y los regidores para eh, resolver el problema de la basura. Eh, no me corresponde a mí, pero si ustedes ven que la eh, alcaldía pasada resolvió el problema de la basura, y por qué ahora de Buena y Primera, si con el mismo contrato, la misma compañía, eh, se, se ha, eh, la, San Francisco de Macorís se ha vuelto un vertedero, o sea, por donde quiera que uno cruza, hay una rumba de basura, eh, no la recogen, los camiones van cada 20 días, un mes, por donde yo vivo eso es cada un mes que van y se vuelve la, el patio de mi casa un vertedero, porque el servicio no está siendo dado como en otras gestiones. La alcaldía dice que el pueblo creció <risa> y que el terreno nunca se le ha puesto la mano y ahora que le están poniendo la mano. Del 24, de, del... del Después de terminar el periodo de del de anterior síndico, así que creció la ciudad. Creció la Él ciudad. lo ha dicho, Pero ellos no lo han dicho, eso. tú a veces. Es, es, ese, ese argumento, ese pretexto del de, vertedero, de que no hay condiciones, de que se le está eh, haciendo una calle para que los camiones... Tiene más de un año, es como yo le digo, como pie, yo pienso, es que... Eh, cuando no hay voluntad, cuando no hay interés, cuando no se quiere hacer la cosa, se, se le da larga. Pero ese ayuntamiento tiene los recursos y tiene la posibilidad, no de hacerle una calle a ese vertedero, de hacer todas las calles de San Francisco de Macorís, son casi 300 millones, son 300 millones y pico que percibe eh, ese gobierno anual. ¿Y a dónde se está invirtiendo 300 millones de pesos? La cosa está cara, todo está mal, pero 300 millones son 300 millones... <risa> Se puede hacer muchas cosas, y, y, y menos una callecita, que es lo que ellos van a hacer para entrar donde está el vertedero. O sea que, eh, este pueblo le va a responder. Raúl. Nosotros le vamos a responder con la altura y en el escenario que ellos saben que este pueblo conoce, que es la calle movilizada. Hablaste en principio de que por el tema de la quinta ola que tenemos, eh, han mermado un poquito las manifestaciones. Eh, ¿Cómo visualizan el esquema de trabajo en los próximos días? Evaluar que disminuyan un poco el, el pico que tenemos del, del COVID, que se cambie un poquito el tema salud, que ha estado eh, impactante en las últimas semanas. Eso por un lado, manifestaciones huelgarias y, y todo lo que ustedes entienden que deberían de hacer para enfrentar y fijar posición como organización popular. ¿En qué está ese tema? Para que nos los defina y nos los aclare un poquito más ya en esta parte. Mira, tú sabes que hay muchas eh, formas de protesta y movilizaciones. Nosotros tenemos todas esas formas sobre la mesa. Como te dije, estamos, eh, tenemos eh, ya un mes y algo en ese proceso de evaluación y de discusión para salir con un eh, plan de lucha eh, con mira a que el gobierno y el ayuntamiento resuelvan los problemas que están planteados y que ellos se han comprometido a resolver. Nosotros entendemos que eh, lo ideal fuera que no se hicieran actividades de protesta, pero es el único camino que le han dejado a este pueblo y nosotros ya eh, públicamente daremos a conocer todas esas eh, eh, manifestaciones que vamos a realizar en los próximos días. La, la situación de COVID no ha mermado, pero ya nosotros entendemos que el pico ya va bajando, que pasamos la curva y que ya de esta a la otra semana todo se va a estabilizar. Eh, no va a volver a la normalidad, pero sí se va a, se va a controlar. Uh -huh. okay. bueno, bueno. Eso mal. sería una buena noticia, ¿verdad? Yo sí, sí, supongo y creo, porque, que, creo y espero que sea, o sea así. tenemos cuatro uh -huh. semanas en esa situación uh -huh. y ya la gente ha tomado alguna medida ya la mayoría de personas que estaban positivos se han ido curando, se han ido sanando. Y, y, eh, y no se ha incrementado, o sea, eh, no, se, ha mantenido, sí, se ha mantenido, no se y, ha disparado. O sea, que ya eh, estamos sobrepasando la curva. Eh, Muy, bueno, un mensaje final sería ya sí. a todo el pueblo de San Francisco, tú sabes, es Raúl, que por ejemplo, eh, hablábamos y, y tú ofreces este tipo de información pero en el momento en que se dan las manifestaciones los procesos huelgarios con todo lo que conocemos, que implican eh, las huelgas eh, y lo molestosa que es para un sector de la población para gente que no está de acuerdo con la misma en esos momentos, hace así y una parte de San Francisco de Macorís se enciende eh, un mensaje final para el pueblo eh, de tú como representante de la organización bueno el pueblo debe entender que la situación es difícil y que nos están llevando a un abismo y que solamente con la unidad y la lucha eso puede eh, frenarse y salir a flote, como dicen en el lago popular, que hay que integrarse, hay que protestar pacíficamente de la manera que la constitución no... Eh, lo establece porque es un derecho a la lucha y un derecho a la vida y en la situación que estamos la vida peligra. Entonces hay que defender la vida, hay que reclamarle a eso que eh, abajo son los más, eh, eh, los más pueblos y cuando llegan al poder se olvidan de sus promesas, se olvidan de su pueblo y se olvidan de todo. Eso hay que enfrentarlo con la unidad y la movilización en las calles. Antes de que tú te vayas a mí me gustaría escuchar la opinión <risa> de la voz autorizada del Falpo con relación al tema de los combustibles y el alza sí. de los pasajes, Raúl. Mira, eso es el pan de cada semana. Como dicen, nosotros <risa> creemos que es una situación muy difícil y que no sabemos hasta dónde puede soportar este pueblo. El alza indiscriminada toda la semana de de, las, de los combustibles y que produce eh, una cadena cítica en todo en la energía, en los artículos de primera necesidad y eso trae como consecuencia mucha pobreza en ese sentido nosotros estamos en una coordinación nacional de grupos sociales, sindicales y eso se está evaluando y habrá jornada ya nacional para enfrentar o para detener que el gobierno detenga esa eh, medidas criminales que está eh, implementando todos los, los fines de semana. Bueno, gracias a Raúl Monegro por eh, acompañarnos ¿verdad? en esta entrevista, dirigente del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, con quien hemos conversado acerca de las dificultades que tiene y cómo lo vislumbra ¿verdad? la organización, eh, este grupo de presión que es el Falpo.